Hola chicos, cómo le va? Eh, después de mucho tiempo estamos aquí con este video tutorial eh, de cómo consultar datos ya habiendo registrados con PHP. En el video anterior eh, expli expliqué cómo insertar este, estos datos con PHP y MySQL. En este caso vamos a hacer el, el botón consultar datos y vamos a consultar, vamos a traer los datos que están, vamos a decir en, en, mi, en mi base de datos. Eh, vamos a, a irnos al localhost phpMyAdmin, vamos a irnos acá, vamos a esperar eh, que cargue un momento. A ver, en, en la base de datos php desde cero que todos deberían tener, está la, la tabla clientes y tiene los datos 2 tipo o, o dos, dos registros tienen en este caso lo que se está mostrando en el listado de datos ahora en el código eh, lo que vamos a hacer eh, discúlpenme un momento y voy a voy a cambiar un momento eh, para que todos podamos ver de una manera eh, mejor vamos a colocarlo así listo así creo que lo van a ver de una manera mejor este index.html que tengo acá eh, se los voy a dejar en la descripción todo el todo el proyecto que vamos haciendo se lo voy a dejar en la descripción en este caso este es el insertar datos que tenemos eh, en esta parte que fue el que hicimos en el video anterior hicimos cómo insertar los datos en una base de datos llamando eh, la acción con el botón eh, con el método post y con la acción lógica punto eh, lógicas las guardar punto php que es el guardar punto php donde insertamos los datos a la base de datos. Retornamos correcto o incorrecto con JavaScript de una manera eh, súper básica. Ahora lo que vamos a hacer es consultar. Para eso yo añadí un botón consultar. Eh, consultar datos. En el index.html. Después del formulario. Después del formulario colocamos eh, un botón consultar datos que tiene como referencia. Que tiene como referencia consultar.php. Y vamos acá consultar.php en este caso yo estoy trabajando con bootstrap como lo pueden ver acá están los links de bootstrap el cdn y por acá abajo también están los scripts de bootstrap y de jQuery que necesita pues bootstrap para, para todo esto en este caso estoy en el listado de datos y este es el botón que dibujamos consultar datos este es el, el, lo que hicimos con el listado de datos lo que estamos lo que quiero explicarles de cómo hice esta manera y solo esto es un pequeño diseño de cómo hacer listado de datos un map eh, para co colocar los datos de una tabla de una tabla pues obviamente creamos una tabla de clase table y colocamos sus respectivos nombres de columna con los tr y para incluir los datos escúchenme bien para incluir los datos eh, es con el el tbody y el tbody tiene su respectivo tr con su respectivo td donde van a ir cada uno eh, van, vamos a rellenar cada uno de estos datos que son estos estos y vamos a, a rellenarlo como lo vamos a hacer con una consulta en php sabemos que php es un lenguaje de programación del lado del servidor pero eh, él puede dibujar precisamente eh, eh, puede dibujar precisamente código html código php lo podemos incrustar en el html sabemos que el navegador solamente recibe html y cuando es de php no lo, no lo ejecuta no lo, no lo entiende por eso hay un intérprete llamado, llamado apache ok entonces en este caso vamos a hacer un ciclo que lo expliqué cuando estábamos comenzando php desde cero y vamos a decir primeramente yo voy a requerir lógica escúcheme bien, lógica consultas.php, ¿por qué lo voy a requerir? porque yo necesito una variable que me traiga una consulta que es query, ok, y la voy a almacenar en, en, en una variable row, ustedes pueden llamarla como quiera, y esa variable row yo voy a acceder a cada columna, voy a mostrar la base de datos, voy a acceder a cada columna, por ejemplo voy a acceder a nombre, apellido y a email, con la variable row, dado que esto me trae la consulta completa que sería este, esta, estas filas y voy a acceder a cada columna que trae esa consulta, ok? por lo que voy a explicar lo que está en consultas, miren que query es un, una variable que no está declarada en ningún tipo de este lado solamente la llamé porque está en consultas.php y lo hacemos de, de esta forma, eh, requiere lógica.consultas.php ok? En este caso yo hago una variable consultar, consulto la tabla clientes y esta variable es la que yo estoy llamando de este lado. Este es query, me va a resultar, me va a obtener eh, o me va a sacar la consulta como tal, me la va a traer y me la va a guardar en esta variable. Eso es lo único sencillo que estamos haciendo. Esto pues vamos a omitirlo porque lo podemos hacer de esta forma también, pero en este caso lo vamos a hacer con de esta forma trayendo la consulta y desglosándola en, en cada columna vamos a ya como sabemos que tenemos en consultas php eh, vamos a consultar sabemos que requiere esta variable y podemos heredar eh, inmediatamente esta variable sin declararla en esta, en esta parte del código solamente trayendo eh, lo que tiene consultas podemos eh, obtener esta variable porque pertenece al código de consultas.php. Sin más rodeo, esto lo que trae es una consulta. Por ejemplo, en este caso, la primera fila sería Mario Montero y el email codinámico.gmail. En, en la fila ROW, eh, entre corchete y entre comillas, nombre, para acceder a cada columna, así podemos acceder a cada columna y mostrarla, mire que acá cierro php aquí abro php, hago un hecho o sea para mostrar lo que tiene esa variable en este caso pero estamos haciendo un ciclo si yo no hiciera el ciclo solamente me mostraría la primera fila pero como quiero que me muestre todo lo que está en esa tabla, voy a hacer un ciclo voy a hacer consulta y voy a ir recorriendo la tabla hasta que ya no haya más datos ok, entonces acá después del body lo que hago es cerrar el ciclo, el ciclo completo. Voy a cerrar el ciclo completo. Y aquí lo que estamos es dibujando el código PHP. Código vamos, estamos dibujando los datos con PHP en el HTML. Aquí lo que hacemos es abrir llave PHP. Hecho. Utilizamos esta variable row. Y accedemos con corchetes y entre comillas a cada columna, en este caso nombre, apellido e email. En este caso, si colocara la, primer, la primera consulta, me traería mario montero codinámico arroba gmail punto com. ¿Okay? En este caso, eh, pues ya terminamos esta parte que es la más sencilla de traer los datos. Y eh, eh, quiero que... Eh, practique mucho en, el, en la descripción del video le voy a dejar la descripción y vamos a manejar la, la parte eh, práctica, vamos a colocar eh, juan carmona vamos a colocar carmona juan arroba gmail.com vamos a guardar dice correcto y vamos a consultar los datos y aquí está el, el dato que colocamos cuando vayamos avanzando, vamos a hacer que no tenga que decir el script correcto porque a veces es muy molesto, vamos a hacerlo con la tecnología Ajax que nos va a permitir eh, eh, sincronizar códigos que al guardar pues automáticamente me aparezca en una tabla o me haga esto y esto y quiero que vayan estudiando ese tema. ¿Qué es Ajax y para qué sirve Ajax? Es muy importante saber Ajax porque te va a facilitar de una manera y te va a colocar... En, en un nivel más alto porque vas a, a ir eh, generando código de mejor alcance de mejor man, mantenibilidad y quiero que consultes que es ajax ok en este caso si estás viendo este video y no te has suscrito te invito a que te suscribas porque vendrán videos mejores que esto te explico desde cero de una manera sencilla y de una manera práctica así que suscríbete y comparte este video y activa la campanita para que estés pendiente a todos mis videos, ok hasta luego